¡Vamos a la de la Lipo! ¡Vamos a la de la mito. a I love I don't know. I Ha Si yo tuviera un minuto, mirar lo que está pasando, para no me engañaría, yo ciego estoy aguantando, la vista ya no me sirve, yo sufro ilusiones, el rito que siempre escucho, me dice que son ratones. Nos si no son ratones, nos son gatones, son son ratones, nos son nos son gatones, nos son son ratones, nos son gatones, nos son son son de la cumbia en México. El rey de la cumbia en México. El oso es Jorge Frausto. El ay es Jorge ay